Hola a todos, esta semana el tema elegido por ustedes es el de mareas terrestres. Cuando hablamos de mareas terrestres, lo que primero se nos viene a la mente es, eh, por ejemplo, estar en una playa, ¿sí? estar viendo el mar, y que el nivel del agua de, del mar cambia durante el día. ¿sí? A veces tenemos el mar muy cerca nuestro, cuando estamos en la playa, y en otros momentos del día se aleja. Bueno, uno eh, es erróneo pensar que eso es debido a un efecto atmosférico, por ejemplo, como puede ser el viento. El viento causa eh, el, el oleaje en la playa, pero no es el causante de estas mareas. Tampoco son efectos hidrodinámicos. Justamente lo que causa este, esta variación en el nivel del agua es la atracción gravitatoria del sol y la luna. ¿sí? Justamente eh, también otros cuerpos afectan a... a a las mareas, eh, son generadoras de mareas pero son mínimos esos efectos como puede ser Venus y Marte y nosotros solamente nos vamos a enfocar en los efectos producidos por la Luna y el Sol, la Luna por su eh, pequeña distancia a la Tierra y el Sol por su gran masa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la, como la posición de, relativa del Sol y la Luna eh, con respecto a la Tierra va cambiando durante el día, y el, la Luna, por ejemplo, atrae, tiene una cierta atracción gravitatoria sobre la Tierra, lo que va a generar es una cierta deformación en la Tierra, ¿sí? Un cambio en el campo gravitatorio, ¿sí? Y esto lo que genera es eh, lo que más vemos, lo, uno de los observables que vemos, es justamente el cambio en, en el nivel del agua, ¿por qué? Porque la, el agua, el océano, va a responder mucho más, eh, de forma más sensible a esta, a esta atracción gravitatoria de la Luna. La, pero más allá de eso, la Tierra sólida, toda, también responde a esta atracción gravitatoria, deformándose como un todo. Entonces, cuando, el, como la, la Luna, la posición de la Luna va cambiando porque se traslada alrededor de la Tierra, y, por ejemplo, yo tengo la Luna en una cierta posición, en esa dirección la Tierra se va a ver deformada. Pero como la Luna se traslada, después de un tiempo va a estar en otro lugar. Entonces esa deformación se va a ir tras, moviendo en la Tierra. ...y por eso vemos de forma periódica que el nivel del agua en un lugar cambia. Ahora, como dije, eh, el cambio en el nivel de, de, de, del océano es uno de los observables de, de, de las mareas. Pero hay otros, ¿sí? como por ejemplo puede ser el, eh, la medición de la gravedad, porque como les dije... El, la, la, el Sol y la Luna generan una atracción gravitatoria de, cambiando lo que es el campo gravitatorio propio de la Tierra entonces si yo estoy midiendo gravedad en un punto esta, esta atracción gravitatoria de estos cuerpos va a generar cambios periódicos en esa medición de gravedad también, eh, como, como les dije, la Tierra se va a ver deformada con esta atracción entonces si yo estoy midiendo, por ejemplo, un, la posición de un punto como, usando técnicas GPS también esa posición va a ir cambiando de forma periódica y por estos factores, por estas cosas, tenemos que conocer el Efecto de si y tenemos que estudiarlo. También eh, el, efecto, el Efecto de María se puede usar para hacer ciertos estudios científicos sobre eh, ma, eh, parámetros elásticos de la corteza. ¿A qué me refiero con esto? Como dije que la Tierra se deforma, ¿sí? uno puede estudiar cuánto se deforma una cierta zona ante la atracción gravitatoria del suelo o de la luna. Entonces, eh, por ejemplo, puedo decir que una cierta zona es más dura, entre comillas, o más blanda, y esos parámetros elásticos que, que son más complejos que solo decir que es duro y blando, eh, justamente los podemos estudiar, los podemos conocer eh, a partir de este estudio de mareas. Y por lo tanto, podemos contrastarlos con otro tipo de estudios, ya sea por ejemplo sismológicos. Eh, o gravimétrico, seguido midiendo, eh, haciendo estudios de gravedad. Bueno, los invito también a que vean el video de eh, movimientos de la Tierra, previo de, a Ciencia Cierta, en el que les cuento sobre predicción de mareas, que justamente eh, está muy relacionado con este tema de mareas. Eh, el, la atracción del sol y la luna generan esta deformación en la tierra pero la deformación de la tierra como un todo no es de forma elástica sino que es anelástica o sea que pierde energía interna por ciertas fricciones eso hace que eh, la tierra pierda energía de rotación produciendo así un aumento en la duración del día lo cual es nosotros no lo podemos percibir porque es muy poco pero en unos cuantos millones de años esto se va a ver como eh, la, eh, lo vamos a notar ¿sí? eh, como un, una pérdida, en el, eh, un aumento en la duración del día hasta que en algún momento la Tierra se puede llegar a detener. Bueno, esto es eh, algo muy aproximado que tengo para decirles de mares terrestres. Estén atentos a las próximas actividades del planetario. Les mando un saludo muy afectuoso a todos y cuídense mucho.